Avenida Minerva en Guadalajara, en Los Tacos, Minerva. Estamos en Los Tacos Minerva con Jaime vamos a mostrarles todos los tacos que se pueden comer en esta taquería que está desde 1958. Hola, ¿cómo van? Bien, estamos aquí con Jaime Guadalajara, Jalisco, un estado de México, vinimos a un evento y vamos a mostrarles todos los tacos que si se pueden comer, encontramos una taquería en la del evento y vamos a hacer un recorrido de tacos así de rápido y a pedir una torta cada que es el plato típico aquí de Guadalajara entonces bueno, esperamos que nos estén escuchando bien porque vamos en el con del menú todo eso se puede pedir acá qué más qué de qué tienes tacos eh, tenemos tacos de pastor cabeza carnaza tripa bistec chorizo arrachera entonces nos vas a dar uno de lengua dos de lengua todos dos ah mentira sí uno de lengua. Uno de lengua. El lengua por pues, Panamá es que no hay lengua. ¿No hay? No hay ¿No? no pastorcito, cabeza, carnaza, tripa, eh, chorizo y arrachera. Ya es uno de arrachera, por ¿Ah? ¿Uno de chorizo? Sí. ¿Uno de tripa dorada? Sí. ¿Uno de cilantro? ¿Uno de barbacoay. ¿Sí? De barbacoa? ¡Ya! ¡Ya! Barbacoa, ¿Ya ¿No? Oh, no, para apoyarlo, ay, que me voy. Pastor hay, ¿sí? una de pastor, de cabeza hay, ¿sí? y una de cabeza hay. ¿Cuántos llevas? 7, ¿no? 4, 3, 4, 5. 5, carnaza. ¿Cuál es carnaza? Ah, carnaza viene siendo la costilla de red, viene pura carnita al vapor. ¿Uno de esos? Una no carnita. Ahí, ¿cuántos llevas? 6, 6, da, daleos esos 6 y nos das una torta ahogada, por favor. Una ah, ahogada. Este, ¿Le pongo 3 este, tres y 3 tres, o le pongo las 6 como dos? Eh, No, 3 y 3. Sí, sí, sí, sí. eh, Algo de Tomás ofrecemos. Pepsi, manzanita, mirita, sebe, sanguía. Ya no, por ahora nada. Gracias. Sí, ya traemos. Bueno, el plato, el plato típico de Guadalajara son las tortas ahogadas. Ah, creo que. Pero Jaime. ¿Te reconoces cuál es este? Este es el de Pastor. Ah. Ah, hasta está así. buenísimo este me dices que es el de este es el de carnacita y es el de cabeza y este es el de ese, chorizo, el chorizo. El chorizo. ¿Este qué? y este que es? y este que es? viene siendo este, pura costilla de res ah bueno y este, este es? de cabeza qué es? este de cabeza viene todo de cabeza, labio, ojo, cachete no, ojo, ojo, carnitas. ojo, carnitas carnitas no se menos. nada y ese es el de eh, tripa dorada es de res este ojo, es el de es chorizo? De chorizo de choricito ah, y este ojo. es la, el de ranchera, viene sin nada de gordito pura carnita jugosa ah ok ¿Qué Bueno. Y el de chorizo está picoso. Este ya no está picoso, ya le hago con el salsita de agua O sea, sí, niña. ¿Usted qué es? Te coge, me ha ¿Se la bueno, ¿qué color el de tripado ahora? ¿no? Yo aprovecho. Se ve que es súper, súper tóxico. <risa> es metamolé, no a tu Porque es grasa buena. O sea, ese sí es de los de fritos hasta, hasta que desaparece la carne y solo queda el frito. ¿no? Esto en Colombia de chunchulla. El Exactamente, sí señor, correcto. Está bueno, mm. está tóxico, pero está bueno. Mm. <risa> muy, muy tóxico. Este es menos tóxico. Pero sigue siendo el, el segundo más tóxico de todo. Este. <risa> bueno, ahí le voy a arrancar con la torta. Va el primero. Tiene este del más tóxico, la comida típica en Guadalajara son las tortas, las tortas es un sándwich, para nosotros los colombianos es un sándwich, entonces le va a meter a la torta en Guadalajara, en Ciudad de México son tortas normales, y acá le llaman torta ahogada porque la meten como de una salsa. Lo raro es que no tiene que partirla con la cuchara, o sea, tienen un cuchillo, no lo dan, no tienen cuchillo, eso lo dice pero... Así horriblemente, no entonces pues, lo que hace la gente es que eh, con la cuchara no van partiendo, pero pues a veces se seca, entonces se pide más caldo y le de trae que van a ver como más, más, más caldo en un plato. Entonces se empieza con la cuchara a echarle por encima, allá viene el plato y entonces eso va aflojando. Y por eso es que se puede partir con la cuchara. Si ¿Sí quieres dejarlo por acá encima, listo ¿Sí? Ahí, Jaime le va a echar su caldito a la torta por encima. Ajá. Vámonos. Bueno, pero no nos queda el bocado. ¿Qué tal es tú? Su... ¿Sí? ¿Sí, Muy rico. ¿Fuera? Muy rico, pero. ¿Qué tiene comer? Sí, es cada o... uno. Pero, pero ya sabes, si vienen a Guadalajara, tienen que echar tortas ahogadas. ¿Qué tal? ¿Venga? ¿El caldito? Venga, venga, el favor a todo. ¿Qué vamos a hacer? ¡Cruz! ¿Qué hacen no es estar lleno, salsa picante. ¿Está picando. La picante está bien. A ver. Uy. Sí. A ver... A ver que tanto que picara... Nosotros nos hemos pasado a la universidad y picante aquí. Oye, Calcari. Mi chile se enfría. ¡Ohh! ¿issa aquí en la universidad del Chile? HarborFox. No, no. no es cierto que no. Sí. En Ciudad de México, si sí, las salsas son super picantes aquí, no es oh, está muy bueno. En ah, Guadalajara no son tan picantes. Está muy bueno. Oh, bueno, bueno. Ya sabes, ¿no? ¿Cómo estás cuando ves de Guadalajara? No, está buena, ¿sabes? Está muy bueno. Voy a pasar mi terta ahogada para este plato. Vale. Bueno. echarle la salsita, si Yo va a estar más grudas, vamos echarle la salsita, lo que pasa es que con la salsita el pancito queda suavecito. ¿Qué? Muy buena salsa. Tu buena tortuga, oiga. vamos buena la quería Minerva. No sé en qué dirección estaremos, pero creo que ustedes saben. Estamos cerca de un hotel que se llamaba Fiesta Americana de Minerva. Entonces, esta es la avenida Minerva, si ¿sí está la avenida Minerva. La pues, de Minerva es de 1958, recomendados. Muy recomendados. Si vienen a Guadalajara y quieren comer comida mexicana, ya sabes, no sabes, ¿verdad? El pico está rico. Sí, está bueno. Apenas tacos. Me puedo traer taco de pastor, arrachera, arrachera y arrachera y... ¿Por qué, qué, qué te lo ah, no, pastor arrachera. Y no, ya tenemos a la. la, la, la, la. Amigos colombianos, los invitamos a comer aquí en que era minerva. Este a este, este, este, las 24 horas aquí los esperamos cuando gusten. A los Así mejores es. tacos del mundo. Ahí bien. ¿Te gustaron los tacos de la Tanquería Minerva? Geniales. ¿no? Recomendadísimo. La las salimos y ponemos otra vez. Oye, ahí a él me invita a la gente que se suscribió al canal, que no sean malos. No. Bueno, un no, no invitado más sencillo, por favor. Dejen y suscribirnos, por favor. Digo, suscribíos al canal. No sean malitos, suscribíos de porfa y denle like, comenten. Y bueno, Esto fue un recorrido acá rápido, gastronómico por Guadalajara en la Tanquería Minerva de 58. Nos sí. vemos. próximo video, bros gracias por ver, no olviden suscribanse, darle like, gracias, chao